vamos a explicar cómo configurar la visualización de los datos para exportar un archivo que puede ser salida PDF o impresión directamente. Tenemos dos formas principalmente para hacerlo. En este caso vamos a explicar la primera, que es configurando una hoja completa, o sea, la página completa. Vamos a ir primero que nada a Formato, página y se nos va a abrir un estilo de hoja para configurar. Por defecto está en predeterminado y esto es un conjunto de eh, rasgos o aspectos que están eh, predefinidos o que los podemos cambiar nosotros para hacerlo predeterminado para que sea nuestro tipo de configuración más frecuente o con los aspectos de eh, eh, sangría, valores de eh, márgenes, tamaños de hojas, en fin, todos estos valores podemos configurar y hacer que sea nuestro estilo predeterminado. Vamos a ir a Página, donde podemos seleccionar el tamaño de la página, que a nosotros nos va a interesar dejar, podemos configurar un ancho y un alto personalizado, cambiar la orientación configurar los márgenes, que acá están puestos por defecto en 2 centímetros, podemos hacer este, algún tipo de configuración particular. En cuanto a los bordes, si queremos, vamos a dejar sin bordes, cambiar un color de fondo, también vamos a dejar sin color de fondo, y si quisiéramos, por ejemplo, incluir un encabezado y un pie de página, podemos hacerlo desde esta pestaña. Eh, por ejemplo, podemos eh, hacer clic en el botón Editar, y en este caso nos toma por defecto el área central para incluir un eh, nombre o un encabezado eh, por defecto. Pero nosotros podemos eh, cambiarlo por lo que nosotros queramos y lo tipeamos en este eh, apartado. Sí. Podemos eh, tomar opciones de las que nos da pre en forma predeterminada, por ejemplo, incluir otros datos como el, el nombre del archivo creado por, las fechas en sí. En fin, y podemos cambiar y podemos tomar este, cualquier otro de los, de los datos que se nos ofrece por defecto, igual que a la izquierda o a la derecha. Eh, también podemos incluir datos de hora, de fecha, de paginado, en fin. Podemos dar a aceptar, lo mismo para el pie de página, en editar es donde podemos cambiar, no vamos a cambiar en este caso nada. Y eh, acá configuramos eh, cómo es en este caso el orden en que se va a generar la impresión de las páginas se puede llegar a generar en este estilo una configuración de página por cada hoja de la planilla de cálculo, ¿sí? Entonces, bueno, lo configuramos en qué sentido se tienen que generar o imprimir. Al igual la escala, si nosotros quisiéramos que el contenido sea mayor o ampliar algo o reducir algo, cambiamos este, esta indicación desde escala. Le vamos a dar a aceptar y ya hemos configurado en primer lugar el estilo. Ahora tenemos que ver lo que hemos configurado. ¿sí? Para visualizar lo que hemos generado, la página de estilo predeterminado que hemos configurado, venimos a la barra de herramientas de, con sus iconos, elegimos vista preliminar que está junto a la impresora y junto a la revisión ortográfica y podemos visualizar que se ha generado eh, una página tamaño A4 con todas las características que nosotros habíamos eh, configurado. Eh, podemos variar los márgenes desde acá para poder incluir eh, todo lo, y con, hacer variaciones que nos permitan incorporar o ampliar o reducir los márgenes. Podemos este, hacer modificaciones desde formato de página. Habilitamos nuevamente todas las opciones eh, para cambiar algo o configurar un aspecto nuevo, podemos ampliar o reducir. Y directamente podemos imprimir desde acá o exportar directamente como PDF. También lo podemos hacer desde archivo, exportar como PDF. Y hay una diferencia entre hacerlo desde el menú y hacerlo eh, con el icono si hacemos clic en el icono directamente, no podemos configurar absolutamente nada. Nos pide el nombre del archivo, nos pide una ubicación y un lugar para guardar y no podemos cambiar absolutamente nada en la configuración del PDF que va a salir. ¿sí? Eh, por defecto se genera una página para cada una de las eh, hojas de cálculo que componían nuestro libro. Quiere decir que si nosotros teníamos, nos interesaba solamente generar una página, no podemos seleccionarla si hacemos clic en la salida de PDF directamente desde el icono. En cambio, si venimos a Archivo, Exportar en formato PDF, se nos abre un cuadro de diálogo que nos permite configurar muchas opciones para nuestro PDF, por ejemplo. Si queremos que eh, conserve las etiquetas, si queremos que sea eh, un PDF como formulario, que tenga campos para llenar, que nosotros no hemos incluido, pero podríamos eh, hacerlo. Que sea un tipo de PDF A, en su estándar PDF A. Si nos interesa todo, si nos interesa ciertas páginas, en este caso la número 2, si nos interesa... Un rango específico, un área o algo seleccionado específico. Podemos configurar el tipo de compresión si hubiéramos incluido imágenes. Eh, y podemos cambiar y configurar muchos aspectos, este, un, un hipervínculo a la página de precios. Así es que si vamos, este, eh, vamos a, a configurar para que lo conserve. Y si quisiéramos ponerle contraseñas o habilitar seguridad, también lo podríamos hacer. ¿sí? Entonces le damos exportar y generamos nuestro archivo de salida solo de nuestra página 2.